Hola, ¿todo bien? Son personas maravillosas, ¿sabían? Recuérdenlo siempre. Dios los bendiga. Hoy vamos a ver los pasos para realizar un pago móvil del banco mercantil que se denomina Te Pago. Con esta plataforma vamos a hacer pagos sin necesidad de Internet, solo con un mensaje de texto. Es importante que el teléfono celular tenga saldo para poder reenviar el mensaje. Paso previo. Para poder utilizarte pago, debemos estar afiliados a la plataforma. Esto se hace en Mercantil en línea, luego de estar registrados allí. Empezamos los pasos. Paso 1. Buscamos nuestro teléfono celular. Y abrimos una nueva conversación por mensaje de texto. Allí vamos a enviarle al número 24024 un mensaje con las siglas en mayúscula SCT. Esas siglas significan solicitud de clave personal. Paso 2. Desde el número 24.024, van a enviarnos un mensaje que dice nuestra clave temporal, para esa operación. Paso 3. Enviar al 24.024, un mensaje con los siguientes datos, en el orden indicado. A. La palabra, te pago. Dejamos un espacio. B. Escribimos la cédula del titular de la cuenta, empezando por la letra V más el número. Todo pegado y sin punto, ni nada. Dejamos un espacio. X, Escribimos K1. Dejamos espacio. D. De, código del banco de destino. Ejemplo, 0102. Si es para Banco Venezuela. O. 0105. Si es para Banco Mercantil. Dejamos espacio. E. Número de teléfono del receptor del pago. Dejamos un espacio. F. Colocamos la cédula del receptor del pago. Dejamos un espacio. E. Colocamos la cantidad a pagar sin puntos, ni comas. Dejamos un espacio. F. Colocamos la clave temporal. G. Mandamos el mensaje al número 24.024. H. Para finalizar, nos llegará un mensaje diciendo que fue realizado con éxito el pago. Como estaba aburrido, realice este video Pero si tienes dudas, te recomiendo que veas el video de la pastora. El link del mensaje, está en el primer comentario fijado. Fue un placer compartir este conocimiento. Gracias por todo. Hasta luego.